Donde parece que no, no despeja, sobre todo para algunos, es en el capítulo económico. sí, sí, ya sé que se nos dice que estamos en plena recuperación, que estamos en pleno crecimiento, pero no siempre eso digamos que es generalizado o universalizable, que eso también son cuestiones de las que precisamente vamos a hablar ahora con un economista como es Eduardo Garzón. Eduardo, ¿qué tal Egunon? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, Eduardo Garzón, que estuvo precisamente el otro día en Bilbao, eh, entre otras cuestiones, hablando de, de su libro, ¿no?, Desmontando los mitos de, económicos de la derecha. ¿Cuáles son realmente? Ya sé que el libro el libro hay que leerlo entero, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que, que elegir los mitos más, complejo, más complejos, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, pues sí, evidentemente hay muchos mitos de los que hablar, pero si tuviese que elegir algunos, pues el, el principal, que creo yo, que ha sido de alguna u otra forma... ...absorbido por la mayoría de la población... ...es que el crecimiento económico... ...beneficia por igual o prácticamente por igual... ...a toda la población... ...cuando eso en absoluto es así... ...y cuando vemos que la gente pone el acento... ...sobre todo los gobernantes... ...y los medios de comunicación que replican sus mensajes... ...en el crecimiento del producto interior bruto, ...pues en realidad lo que hay que criticar... ...es que eso no nos está diciendo... ...cómo vive la mayoría de la población... ...sino que simplemente nos está diciendo... ...cómo aumentan las transacciones monetarias pero no nos está diciendo cómo se reparte esa renta. Y también hay otro mito, que es el que tiene que ver con el paro y desempleo, y es que cuando nos dicen que el paro baja, no necesariamente tiene que estar implicando que el empleo aumente, porque en realidad... Personas que están ahora mismo registradas en el desempleo pueden dejar de estarlo simplemente porque se hayan cansado de buscar un empleo, simplemente porque hayan decidido ponerse a estudiar o incluso porque hayan decidido emigrar o incluso prejubilarse. Y por lo tanto, solo el hecho de conocer que el desempleo ha bajado no quiere decir que sea una buena noticia. Como estos otros mitos, pues evidentemente hay muchos y hay que estar alerta para que al fin y al cabo no nos engañen porque con la economía y con la teoría económica y con los mensajes económicos lo que se busca fundamentalmente por la base eh, por la cúpula, mejor dicho, del poder, es engañar y confundir a la población. Bueno, de hecho, y cuando hacía mención precisamente a, a esa recuperación económica, salía hace unas horas salía un informe de Intermonosfan en el que hablaba de una recuperación económica, por ejemplo, en España, que ha beneficiado cuatro veces más a los ricos que al resto de la población. Exacto, así es. Lo hemos conocido ese informe porque mañana se celebra el Foro Económico de Davos que es una reunión de las personas y grupos sociales más poderosos del planeta para intentar, al menos ese es su objetivo o su intención declarada, resolver los principales problemas económicos y ecológicos del planeta. Y la asociación de Oxfam evidentemente pone el acento en algo que todo el mundo de alguna u otra forma conoce, y es que hay muchísima desigualdad en nuestro planeta, pero pone el acento también en algo que es ya más desconocido. Y es que esta desigualdad no deja de crecer, y no solo a nivel mundial, sino también a nivel estatal, en el caso de, de nuestro territorio, y por lo tanto eh, pone el acento en una crítica que es que evidentemente entre 2013 y 2015, que se ha producido un crecimiento del Producto Interior Bruto en, en el territorio español, lo que ha ocurrido es que solo 29 de cada 100 euros que provienen de ese crecimiento han ido a parar al 10% más rico, mientras que solo han ido a parar al 10% más pobre, 8 de cada 100 euros. Esto lo que quiere decir es que sí, que el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza de la economía española está creciendo, pero la no es equitativa, ni mucho menos. Y por eso luego vemos que hay gente que todavía está pasando mucha penuria. Oxfam también pone el acento en que hay hoy día, pues, una tasa de pobreza superior al 23%, que es la más alta desde 1995, desde hace ya más de 20 años. La duda, Eduardo, es si esto les preocupa a quienes gobiernan, porque, vamos, estas cifras, eh, digamos que no son extrañas. Si uno observa realmente la evolución, la trayectoria, la denuncia que se ha hecho, se ha hablado de la desigualdad económica desde hace tiempo. Es más, si uno coge el ranking de los países ahora mismo, de la Unión Europea, pues, eh, el Estado español estaría, vamos, en la la cola, y de hecho está en la cola, evidentemente. Por supuesto, este problema no es nuevo, lo que ocurre es que se está acentuando y entonces el único momento en el cual los gobernantes van a reaccionar o van a empezar a reaccionar es cuando de alguna u otra forma se esté comprometiendo la paz social o el sistema político actual, ¿no? Esto lo vimos a partir del año 2011, con el surgimiento del 15M, pues ahí se vio una manifestación de una crítica popular que evidentemente denunciaba un sistema que era injusto. no. Esto es lo que hizo que los gobernantes pues empezaran a preocuparse por los problemas, pero mientras la gente que está sufriendo penurias pues, no denuncie su situación injusta, pues evidentemente no parece que se vaya a preocupar mucho los actuales gobernantes. Por eso hay que elevar estas denuncias, estas críticas y señalar que en nuestro mundo, en nuestra economía, particularmente en el caso del territorio español, es suficientemente rica para que la mayoría de la población pueda vivir dignamente y que, en cualquier caso, esto es un problema de voluntad política que queramos redistribuir pues esa renta y esa riqueza de una forma relativamente justo. Eh, ¿Es real o simplemente queda en denuncia cuando se dice que se prima la riqueza, que se prima el capital con respecto, por ejemplo, al trabajo? Bueno, es absolutamente real, pero esto lo, se puede demostrar de mil formas diferentes. No solo con este informe que hemos conocido de Oxfam, ¿no? que se ve como el crecimiento económico al fin y al cabo acaba siendo concentrado en las capas más altas de la población, sino que incluso cuando vemos nuestras propias figuras tributarias, Vemos y constatamos que, por ejemplo, el IRPF, que tiene su cariz, su parte en, a nivel estatal, pero también a nivel de comunidades autónomas, es diferente según si está pagando una persona por su renta del trabajo o por su renta del capital. Y lo que ocurre es que una persona trabajadora paga mucho más en términos proporcionales a la renta que ha conseguido generar que una persona que simplemente ha obtenido su renta a través de una operación de capital, como lo podría ser pues, acciones o el rendimiento que supone haber alquilado un inmueble. no. Por lo tanto, nuestra propia legislación ya penaliza al trabajo y favorece, al fin y al cabo, a, a los capitalistas, a aquellas personas que tienen su ingreso a partir de operaciones de capital y no a partir del esfuerzo que supone trabajar. Bueno, realmente estamos ante un problema, sobre todo cuando la sociedad media. Lo que pasa es que, claro, nos presentan las estadísticas y las estadísticas nos dicen que todos nos recuperamos. Pero eso, al final, cada uno, si mira en su casa, se da cuenta de que eso no es así, no es real, ¿no? Porque incluso la crisis, ahí no la pasaron todos igual, no lo sufrieron igual, o no lo sufrimos todos igual, ¿no? Porque los recortes salariales resulta que fueron a los trabajadores, a los que más les costaron, evidentemente de hecho yo creo que hay un dato que revela muy bien esta cuestión y es que hace diez años la economía española medida por el indicador del producto interior bruto tenía el mismo tamaño que ahora es decir que la tarta que producíamos hace diez años antes de la crisis era exactamente igual o más o menos igual que el tamaño de la tarta de ahora lo que producimos ahora pero actualmente hay casi dos millones de trabajadores menos es decir si tenemos la misma tarta que hace diez años, pero hay dos millones de personas trabajando menos y, por lo tanto, hay menos salarios que repartir, la resolución de la ecuación es muy sencilla. Y es que los trabajadores están recibiendo una menor proporción de la tarta que estamos generando en la economía española. Y la otra parte, la contraparte de esta ecuación es evidentemente que aquellas personas que reciben beneficios empresariales están aumentando la proporción de la tarta. Esto es lo que explica que al fin y al cabo España o el Estado español sea el tercer estado más desigual de toda Europa. Es que solo nos supera a Rumanía y Bulgaria. O sea, estamos hablando de países que tienen un nivel productivo y económico muy inferior al del Estado español. Y el problema es, evidentemente, de desigualdad, de redistribución de la renta y la riqueza. Y cuando hablamos, por ejemplo, de subidas salariales en las que ahora ya pues la patronal no tiene ningún problema en hablar también de una parte variable... Hablando de productividad, ¿eso realmente es medible? ¿Se puede medir la productividad en todos los, eh, los trabajos, etcétera? Se puede medir, pero yo creo que al fin y al cabo aquí se está ocultando algo importante. O sea, la productividad, que no suelen decir que es al fin y al cabo lo que cada trabajador logra producir por una unidad de tiempo, en un periodo de tiempo determinado en realidad está escondiendo algo que va mucho más allá, y es el reparto de esa renta. O sea, la productividad en un sector empresarial o en una empresa o en un establecimiento, lo único que nos está diciendo es qué parte se lleva el empresario y qué parte se lleva el trabajador. Entonces, cuando nos dicen, claro, tiene que ser el trabajador más productivo para poder llevarse eh, mayor parte de la carta que se genere en ese sector. Aquí, en realidad, se está hablando de cuestiones de distribución. Si el empresario tiene más poder que el trabajador, se va a llevar una proporción de la tasa superior y mientras tengamos una tasa de paro que implica que haya casi cuatro millones de personas desempleadas vamos a tener un problema a la clase trabajadora a la hora de redistribuir esa renta, porque la gente que está actualmente trabajando tiene miedo de ser sustituido por una de esas casi cuatro millones de personas. ...que quieren acceder a un puesto de trabajo... ...entonces la gente con miedo lo que hace es... ...no reivindicar sus mejoras salariales... ...ni un incremento de las condiciones eh, laborales... ...y lo que dice es... ...por favor, bájame el salario aunque sea... ...pero no me despidas... ...que hay mucha gente ahí fuera ¿no? Entonces el primer problema a erradicar en este caso... ...sería el desempleo... ...mientras haya un desempleo masivo la clase trabajadora tendrá problemas para mejorar sus condiciones laborales. Sí, está, estaba pensando ahora, según decía eso, eh, en hechos pasados, ¿no?, de hace ya unos cuantos años, cuando y no estamos hablando de colectivos que estuvieran en situación de vulnerabilidad, pero, por ejemplo, sindicatos alemanes que no tuvieron más remedio que aceptar, por ejemplo, bajadas salariales importantes y de recortes para que las producciones siguieran en las plantas, ¿no?, porque eso también es otro de los grandes problemas que tenemos. Ahora, en esta economía globalizada, bueno, prácticamente estamos eh, sometidos a un chantaje diario, por decirlo de alguna manera. Sí, así es, pero el caso de las empresas alemanas refleja al fin y al cabo lo que yo estaba diciendo. Sí, mientras sí, haya claro. sindicatos fuertes, mientras haya una organización de los trabajadores y las trabajadoras fuerte que permita un contrapeso frente al poder de los empresarios, pues en casos excepcionales como la crisis se puede llegar a situaciones intermedias en las que la clase trabajadora correspondiente le diga: oye, mira, vale, bájanos un poco el sueldo. ...pero mantennos el puesto de trabajo... ...pero vamos a flexibilizar aquí el tema... ...y cuando ya no haya crisis económica... ...pues volvemos a unos niveles más aceptables, ¿no? El caso de la globalización es muy paradigmático... ...porque aquí hay también mucho mito, ¿no? Se nos dice que necesariamente tenemos que cobrar menos... ...para poder competir con otros países... ...que vienen de la otra punta del planeta... ...pero no necesariamente tiene que ser así... ...es que hay dos formas de competir con otros países... ...una es en precio, es decir... ...vendiendo un producto más barato que tu competidor... ...con lo cual evidentemente según esta estrategia... ...habría que reducirse los salarios para poder competir... ...sobre todo con países como Taiwán o Vietnam... ...que ya os puedo avanzar... ...que habría que tener unos salarios muy paupérrimos... ...para poder competir con estos países... ...por lo tanto sería absurdo... ...y sobre todo muy contraproducente... ...y hay otra forma de competir... ...que es en calidad... ...que es precisamente lo que hacen países como Suecia... ...o como los países bajos como Alemania producen productos que son muy buenos, muy valorados, y entonces la gente los acaba comprando porque son buenos, independientemente de que tengan unos precios muy altos, precisamente porque tienen una buena calidad. Entonces, en ese nivel, en ese tipo de estrategia, que sería la adecuada, sí se necesitan salarios altos, porque tú tienes que pagar a tus trabajadores, que tienen que estar muy cualificados, muy formados y muy capacitados, para al fin y al cabo desarrollar un producto que voy a ser muy bien valorado. Bueno, estaba, estaba pensando, eh, sí, claro, hablamos de salarios altos, hablamos también que esos salarios, por ejemplo, ese tipo de salarios son los que permitirían aguantar un sistema como el de pensiones, porque ahí estamos hablando también de cotizaciones altas, claro, si miramos ahora el panorama actual nos encontramos con, sí, con un trabajo que va creciendo poco a poco, pero va creciendo bajo mínimos. Eso, es, las predicciones además del Gobierno en materia de cotizaciones sociales no se está cumpliendo nunca. Y esto es así porque el sistema público de seguridad social se ha dinamitado a través de varias reformas, a través de varias políticas, sobre todo implementadas por el Partido Popular, en las que se ha pues bueno aplicado una reforma laboral, varias en este caso, que ha hundido los salarios y por lo tanto se cotiza menos el propio gobierno del PP realizó una tarifa plana, una serie de bonificaciones a las cotizaciones sociales por parte de los empresarios, que lo que hacen es hundir los ingresos a la seguridad social. El propio vaciamiento de la lucha de las pensiones, conocido, bueno, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también ha limitado la cantidad de ingresos que se estaba obteniendo y, por lo tanto, ahora mismo se ha producido un déficit en la seguridad social, pero eso ha sido, insisto, como consecuencia de una serie de políticas. No era algo inevitable. Es que el sistema de seguridad social se está dinamitando para. Tener luego la excusa perfecta y decir, oye, aquí hay un problema y por lo tanto habrá que recortar pensiones, aumentar la jubilación o incluso animar a la gente a que se pase a contratar planes de pensiones privados. Es una estrategia que viene siendo desarrollada desde los años 80 y 90 del siglo pasado, pero que ha tenido pues su, su auge. Y sus condiciones de, de facilidad a la hora de implementarlo Ahora con la crisis económica con un paro bastante importante Pero al fin y al cabo el objetivo fue siempre ese El de intentar privatizar parte del sistema público de la seguridad social Para que las entidades financieras que se dedican al negocio De la especulación, sobre todo financiera Pues puedan hincarle el diente a esa enorme tarta que suponen las pensiones públicas Bueno, imagino que estaremos ahí dentro de los mitos no Uno de los mitos también que funciona es sí. el decir que el sistema no es sostenible eso es, y en absoluto es insostenible. O sea, yo creo que a todo el mundo lo puede entender de una forma muy sencilla. ¿Cómo es posible que nos digan que cada vez tenemos que tener pensiones menores y además trabajar más y cobrar menos si cada vez tenemos mejores capacidades productivas, tecnológicas, económicas, mejores recursos, mejores habilidades, mejores robots, mejores máquinas? cómo es posible si a lo largo de esto que es lo normal es que los hijos vivan mejor que los padres y las madres aquí no se están invirtiendo el relato y están diciendo que ahora las nuevas generaciones tienen que vivir peor que las generaciones pasadas cuando en realidad somos más ricos como sociedades y como comunidades tenemos mejor tecnología, mejor capacidad productivas, etcétera etcétera y aquí como decía al principio de, de nuestra conversación es que hay un problema de distribución de la renta, claro mientras toda esa capacidad productiva está ofreciendo unos resultados, se estén concentrando en las capas más adineradas de la población, pues evidentemente habrá una buena parte de la población que se está quedando fuera. Pero este es al fin y al cabo el problema de carácter político, no técnico ni económico. Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Y antes ha mencionado Davos, claro, eh, arranca esta cumbre donde se reunirá, pues supongo que buena parte del 1% que se reparte todo, claro sin duda. O sea, ya hay, por ejemplo, desde hace tiempo movimientos contestatarios que se iniciaron hace tiempo con el el foro de Porto Alegre, en la que se, reunien, se reunían y se reúnen todavía, pues, asociaciones sociales, ¿no?, que son todo tipo de colectivos que lo que están diciendo es, oye, de los problemas económicos, psicológicos del planeta, tiene que hablar todo el mundo, no solo los ricos y los poderosos del planeta Este año va a ser la primera vez que vaya, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, el presidente de Estados Unidos, eh, en este caso, va a ser Trump, y aquí lo que vemos es que se reúnen multimillonarios, y personas con muchísimo poder, que al fin y al cabo, pues, a preocuparse por sus propios negocios, por sus propios problemas y no tanto por los, al fin y al cabo, los desafíos que le suponen a la mayoría de la población. Pues da para más libros, ¿no, Eduardo? Pues sí, no, Nada para más libros, desgraciadamente, desmontando mitos de la derecha y ya y si ampliamos, lógicamente, lo que va a salir de Davos. Hombre, eh, bueno, bueno, no va a ser para el resto del personal. Eso parece que está claro, ¿no? Las estrategias generales, las líneas generales, que no son las que luego trascienden, digamos, que en los medios de comunicación. Eso también es evidente, ¿no? Claro, son además las estrategias de siempre. Es que las conocemos desde hace muchísimo tiempo, ...debido al Fondo Monetario FMI, al Banco Mundial... ...incluso a la Comisión Europea... ...son los de siempre, nos dicen... ...hay que moderar los salarios para poder competir... ...esto supone eh, hacer más pobre a la clase trabajadora... Estamos, ...nos dicen también que hay que incrementar el IVA... ...que es un impuesto a, a regresivo y por lo tanto injusto... ...porque lo paga igual una persona sin ingresos... ...y en el paro que un multimillonario... ...nos dicen también que hay que recortar las pensiones... ...o que hay que privatizarlas... ...y son las recetas de siempre que nos dan... ...desde las altas capas de la población porque al fin y al cabo lo único que están buscando es mantener un estatus quo que es absolutamente injusto, pero que beneficia a ellos. Y entonces, en realidad, cuando vienen a decir que vienen a resolver o intentar resolver los problemas de nuestro mundo y de la mayoría de la población, en realidad no es así lo que están intentando por todos los medios es que independientemente de que haya crisis como la que ocurrió en el año 2008 no cambie la distribución del poder y de la riqueza y sigan manteniendo los privilegios que utilizan pues, efectivamente para seguir manteniendo una situación de poder sobre el resto de la población que tiene menos capacidad económica Bueno, pues yo creo que se puede empezar primero desmontando los mitos y después haciendo que la situación vaya revirtiéndose poco a poco, que se puede, no que tampoco es imposible claro, claro, de hecho hay multitud de economistas y de autores y de pensadores que llevan muchísimo tiempo pues, planteando estrategias alternativas son todas pues bastante factibles a la hora de realizarlas, por lo que comentaba un poco, tenemos que olvidarnos de que vivimos en un mundo de escasez, sino que en realidad hay bastante riqueza y hay muchísimas formas de organizar de nuevo los recursos y los medios económicos de nuestro mundo y de nuestro Estado para que la gente pueda vivir mejor. Y eso, bueno, pues se puede hacer a través de diversas alternativas, pero como digo, están muy estudiadas muchas de ellas y totalmente eh, valoradas y cuantificadas, y aquí el problema es, como siempre, de voluntad política, de que haya alguien que bueno, pues, organizado a través de partidos políticos y a través de la sociedad civil, etcétera, etcétera, se decide implementarlo. Lo único que ocurre es que, como vemos, cuando hay un tipo de gobierno de estas características, pues el poder aparece representado en muchas manifestaciones y de muchas formas e intenta tumbarlo, ¿no? Digamos, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Siriza que fue de una forma muy representativa, como un gobierno que intentaba no aplicar la política de austeridad, pues se enfrentó a una contestación bestial por parte de la Unión Europea, que acabó al fin y al cabo, incluso con, a, provocándole un corralito, que bueno pues supuso un daño económico y social muy importante a la población. Eduardo Garzón, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que tenga buen día. Gracias ser, muchas gracias a vosotros. Vale,